Hola, bienvenidos. Vamos a ver rápidamente cómo cambiar el tamaño de las letras en el navegador Microsoft Edge. Vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha. Pulsamos con el botón izquierdo y bajamos hasta Configuración. En Configuración vamos al apartado de Apariencia bajamos y casi abajo del todo tenemos ya la opción tenemos muy pequeño medio, grande o muy grande basta con seleccionar la que deseemos y ya quedará la letra a nuestro gusto de tamaño si tenéis alguna duda Preguntar en los comentarios que yo responderé gustosamente. Un saludo, chao.